vamos a dibujar un texto para eso vamos a venir a agregar voy a desplazar este menú para que me aparezca aquí texto automáticamente en el centro de la escena me apareció un texto que está acostado lo voy a rotar para que quede paradito para eso voy a venir a herramientas voy a elegir rotar voy a seleccionar las X y sobre las x les voy a indicar que lo rote 90 grados ya tengo mi texto rotado luego voy a ensanchar esta persiana lateral para tener visible este icono de la letra F desde donde voy a tener las opciones de edición y antes de eso voy a modificar el contenido del texto para editar el contenido del texto debo venir al modo edición. Desde ahí puedo borrar y escribir lo que yo necesite. Voy a volver al modo objeto y entonces sí voy a editar desde aquí. Lo primero es que voy a elegir la tipografía. Y eso lo voy a hacer desde la opción, teniendo elegida la F, desde la opción tipografía. Aquí dice regular, voy a picar y voy a venir a cargar una tipografía. Nosotros ya sabemos que en la carpeta Windows Fonts se encuentran cargadas las tipografías de nuestro equipo. Entonces pico en font y voy a elegir, porque yo lo he decidido para el, lo que quiero mostrar, la tipografía Bauhaus le hago doble clic, quedó cargada y si me arrimo veo que ya mi texto ha tomado la tipografía aquí abajo dice tamaño y le puedo dar la altura por defecto el texto mide una unidad de dibujo le voy a aumentar y le voy a dejar 1.20 no lo voy a sesgar y ahora sí me voy a venir a otra opción eh, que se llama geometría y desde geometría le voy a pedir al programa que extruya mi texto porque ahora simplemente es un plano. Entonces con extruir le voy a dar volumen. Fíjense lo que pasa. Yo voy a tipear acá directamente 0.20. Y ahí quedó mi texto extruido. Además de extruirlo, le voy a, lo voy a biselar. Fíjense que acá dice biselado. Y voy a elegir un valor de biselado. Veamos cómo se van redondeando los bordes, biselando los bordes de las letras. Voy a elegir 0.25 y además le voy a dar a ese biselado una resolución de 4 para que aparezca más redondeado y tenga el aspecto plástico que yo, en este caso, quiero darle al texto. Muy bien, aquí quedó nuestro texto.